Hola a todos, yo soy James uh, de Sherlingo y estoy con Olga, Olga. aquí y qué, uh, ¿qué estás haciendo aquí hoy? Uh, dándole comida a homeless querida, a no las personas a eso, indigentes. Acá. ¿Sí? ¿Y, y ¿con quién? cómo empezó a este uh, programa? De un homeless que fue a la iglesia y, y este me dijo que tenía había varias personas acá y empecé yo a hacer comida para ellos. Muy bien, excelente. Gracias uh -huh. por tu amistad y no. por todo. No. Ok, nos vemos. Bye.